Hace un tiempo nos reunimos con el concejal del Ayuntamiento de Coín para proponer eh, y mejorar la gestión de los residuos en Coín y como vemos una de las propuestas que le hicimos es que en, en uno de los problemas que nos comentaba el concejal es que en el mercadillo no se depositaba el cartón en el contenedor del cartón. Sin embargo, hoy domingo después del mercadillo eh, podemos comprobar cómo los, comer los comerciantes han podido hacer lo que han podido plegando los cartones incluso en el contenedor verde y poniéndolos aquí, pero no sabemos dónde está el contenedor del cartón, no lo vemos por ningún lado. Entonces pensamos que hay un problema y que se debería dar una solución lo antes posible.